¿Te cuesta estudiar? ¿Te cuesta rendir? ¿Te cuesta probar? Bueno, quédate acá porque en este video vamos a explicar en qué condiciones tenés que ir a rendir. Este video se lo dedico a Carolina, estudiante de abogacía en Catamarca, y también a Victoria, estudiante de 13 años o 14 años de Mendoza. Así que bueno, va con mucho cariño. relación directa de nuestro aprendizaje y nuestro cambio a nivel cerebral. Biológicamente, todas las personas tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Cuando uno aprende algo, se forma una sinapsis. La sinapsis es la unión de una neurona con otra. La sinapsis es la unidad funcional del conocimiento. La mayoría de los alumnos no van con sinapsis a exponer o a rendir. La mayoría de los alumnos se van con guías neuronales y ese es el problema. Ahora te voy a contar cómo son las etapas que he clasificado de la relación del conocimiento con la evolución del aprendizaje. Espero que te sirva como a mí me sirvió Quiero que sepas que estas conclusiones Estos avances o estas relaciones las he tenido Después de haber realizado la diplomatura de neurociencia cognitiva Voy a compartir una imagen para que pueda ser más simple Este es un, un ejemplo, es un dibujo de una neurona Que recién te comentaba Tenemos alrededor de 100.000 neuronas y principalmente nuestro cerebro. Está formada por dos partes, el cuerpo de la neurona y un axón que es como una prolongación larga que tienen nuestras neuronas. Esta sería la etapa cero, por llamarlo así. Acá es la etapa inicial, donde no tiene guías neuronales, y acá fuimos a una clase donde nos hablaron de las células, los núcleos, las mitocondrias que generan el ATP, y nos pareció hermosa esa clase de biología nos encantó, entonces nuestro cerebro se produce pequeñas corrientes eléctricas y esto hace que se formen pequeñas guías neuronales. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar que teniendo las guías neuronales puede ser que si repasamos, este concepto se fije, se retenga y realmente se transforme en una sinapsis que va a ser la etapa de cuando se genera el conocimiento O puede ser que lleguemos a nuestra casa No leemos, no repasamos, no repetimos Entonces, esta neurona vuelve a su etapa inicial Las guías neuronales como que se desarman Por llamarlo así Nos imaginamos de nuevo Que hemos, en relación a la bicicleta Vamos a ir comparando las dos cosas Nos subimos a la bicicleta Hoy nos costó Mañana vamos de nuevo Nos vuelve a costar Estas guías siguen creciendo Y hasta que dentro de tres semanas Hemos ido practicando todos los días Y se produce una sinapsis Estas extensiones han encontrado otra neurona Y se forma la sinapsis ¿sí? Entonces, esta sinapsis es la unidad funcional del conocimiento cuando se forma una sinapsis Queda creada esa sinapsis O sea, ese conocimiento no se desarma Uno puede tener 50 años, 80 años, 90 años Si vos tenés estado físico Digamos, podés subirte hoy en una bicicleta Y tenés ciertas condiciones físicas que puedan hacerlo Seguramente vas a poder volver Con un poquito de esfuerzo Pero vas a poder andar en bicicleta A pesar que aprendiste a andar desde muy joven o chiquita. Entonces, ¿qué pasó? La sinapsis es unidad funcional del conocimiento. Si aprendí un tema, lo estudié, me encantó, lo repasé, lo repetí, lo puedo decir, puedo describir un concepto perfectamente, no tengas dudas que tenés una sinapsis en relación a ese conocimiento. Eso creo que es lo principal. En base a mi experiencia como alumna, como docente, y con estos años, que no son pocos, he acompañado a muchos estudiantes de secundaria, de universidad, te puedo decir que la mayoría de los alumnos van a rendir con guías neuronales. O sea, no repasan, no repiten algunos conceptos, eh, van como a practicar el examen delante de los docentes. Así que, bueno, esa es mi experiencia. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia. ¿Qué pasa cuando uno aprende muchísimo acerca de un tema? Uno se hace experto. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Se forman redes hebianas. Las redes hebianas son conjuntos de neuronas que se unen. Son muchísimas neuronas que están relacionadas en base a este conocimiento. Entonces, ¿quién puede tener redes gebianas en relación al conocimiento, los que son expertos en un tema. Por ejemplo, un docente puede ser experto en biología, puede ser experto en célula. Un docente que recién comienza a dar clase en relación a la célula, no podemos decir que tiene el, la misma no tiene una red jeviana como la tiene un docente que ya tiene 5 o 10 años de experiencia y de hablar del mismo tema. Entonces, acá viene un consejo muy importante o algo para tener en cuenta que para mí es sumamente importante. Es el vínculo con el docente. No pretendas que si tienes una mala relación con el docente, no pretendas aprobar la materia. Esa es mi interpretación. Puedo estar equivocada. Pero si vos tenés una mala relación con el docente, llegás a la, al aula, no lo saludás o le sos indiferente, no le contestás bien, no pretendas aprobar la materia. En mi experiencia no vas a aprobar, así que tenés que cambiar la actitud. El docente se esfuerza mucho para ir a explicar un tema, entonces imagínate que si tienen 30 alumnos, 100 alumnos, depende de la primaria, la secundaria, la universidad... Hay, hay salas donde hay 200 alumnos, a veces más. Entonces, si uno eh, hace chistes en el aula y hace reír a la gente, hace que la gente se desconcentre, entonces, por eso digo, ponete en el lugar del docente porque va a ser un factor muy importante para que apruebes o no apruebes. Esa es mi interpretación. Yo sé que no resulta muy sencillo pero hay una simetría de la información muy grande y el docente. Si no sos aplicado, eh, respetuoso, por supuesto que el conocimiento va a ser importante, pero no, no va a ser el factor con el que vas a probar la materia. Así que para mí es muy importante tener en cuenta, para ir a rendir tenés que tener sinapsis creada en nuestro cerebro. ¿Cómo sabemos que tenemos creado una sinapsis? Esa unidad del conocimiento que no se puede volver hacia atrás es cuando uno ha repasado el tema, lo puedes decir con naturalidad al concepto, al tema, a los ejemplos, cuando no te estresas, cuando, cuando realmente vos sabes que sabes. Cuando vos lo entendés y no te acordás tanto, ¿qué te hace pensar que vos vas a llegar al examen y lo vas a saber mejor? No, no. Entonces. No es para que estudies todo. Hay técnica para saber qué es lo primero que tenés que aprender. Pero lo que quiero que hoy te quede claro es que para ir a rendir no es cuestión de leer 10 veces el libro, 20 veces el libro. He conocido estudiantes de abogacía que me dijeron, he leído 40 veces el código civil y no lo aprendo. Podés leerlo muchísimas veces y no lo vas a aprender nunca. Hay cosas que las tenés que repetir, hay conceptos o números o datos que los tenés que saber de memoria, los tenés que repetir. Entonces, cuando uno los repite, sí se crea sinapsis. Tampoco te estoy diciendo que tenés que repetir como lorito, pero lo que sí quiero que quede claro es que cuando uno lo va repitiendo, lo va asociando ve un videíto o un video que tenga que ver con este contenido, lo hablas con tus compañeros o con alguna compañera que vos te sientas cómoda, son formas de ir asociando un tema y que realmente se fije el concepto. Así que bueno, espero que te haya servido, espero que sea claro y eh, que te sirva para que vos puedas actuar en base a esto que te estoy comentando. Me encantaría que vos me puedas dejar tu comentario acá abajo, en la caja de comentarios. Si no te suscribiste a mi canal, podés hacerlo. Y bueno, así podrás recibir las notificaciones también si le activas la campanita. Así que bueno, espero que te vaya bien, que te sirva. Te mando un abrazo desde Catamarca a todas las personas que me acompañan. Un beso. Grande.